transmite Radio Arrayán, una emisora de la Corporación Cultural y de Desarrollo Social Activa Educa, en la señal distintiva XQJ 264 106.3 FM. Radio Arrayán presenta En viva la mañana. Conexiones con Ricardo García Huidobro. Bienvenido. Muy bellos días, damas y caballeros. Estamos aquí en nuestra querida Radio Arrayán, donde siempre tenemos grandes entrevistas que están fuera de la pauta noticiosa que uno puede encontrar comúnmente en los medios de comunicación masivos. Eso es lo que nos destaca en esta maravillosa radio, la Radio Rayán, que tiene conciencia, que tiene sensibilidad. Es más allá del pensar, es también el sentir. Y es por eso que hemos querido invitar a nuestro querido Cristian Cristi, un hombre que no solamente piensa, sino que también siente en diversos abanicos del conocimiento humano, como por ejemplo en el mundo animal, él ha estado trabajando en zoológicos, ha estado trabajando también en universidades de la carrera veterinaria, y nos puede ayudar a bucear en ese mundo maravilloso de los hermanos animales. Cristian Cristi, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días Ricardo, eh, muy bien, excelente, eh, te cuento de que... Eh, eso de la sensibilidad increíble como tú capturas la esencia de las cosas, o sea, de, de inmediato te digo, Aquí yeah. muy bien. gracias por invitarme y me encanta cómo capturas la esencia de, de, de no solamente con el ver, sino también con el sentir como acabas de decir ahí eh, muy bien acá, gracias por invitarme Bastias. muchas gracias maestrazo por Dios, para eso estamos y me, bueno, tú en general tienes una gran habilidad por ir indagando en diferentes mundos laborales has estado enseñando en colegios has estado también siendo terapeuta un poquito si nos puedes contar un poquito en si estás estado un poco de, de, de mi trayectoria así en general dices tú Sí, por favor Mira eh, Sí, por en, favor En realidad partí eh, con los animales en, en un acuario en Estados Unidos con, con animales eh, muy, muy peculiares, tiburones, rayas ¿Te acuerdas que te contaba eso? He trabajado rehabilitando eh, animales marinos de rescate también ayudando a la rehabilitación eh, y, y también ahí me di cuenta de que el contacto animal tiene mucho también con el contacto de uno propio. O sea, si tú quieres contactarte bien con cualquier otro ser, tiene mucho que ver cómo te contactas internamente con, con estas multitudes que llevamos adentro. Y, y así empecé también con lo, a, a, a perfeccionar más lo que es la, la, la meditación, eh, la autoayuda y cualquier cosa que indagara y descubriera el mundo interior mío, eh, porque mientras más lo hacía hacia adentro, más eh, contactaba hacia afuera. Y empecé a practicar eh, Reiki, me hice maestro Reiki, también, eh, eh, ahora también instructor de meditación, eh, y como en general, como que un mundo va cre haciendo crecer al otro, o sea, no, no, no es como son dos cosas separadas. De afuera se ve, podrán ver como dos cosas separadas, pero en realidad una cosa hace crecer la otra, en realidad. ¿sí? Qué lindo, como, qué lindo. Por ejemplo, cuando ya eres maestro Reiki, ¿también puedes enseñar a otros a poder conectarse y hacer Reiki? Sí, sí, sí. Puedo certificar a otras personas en, en Reiki. Eh, y en, en los diferentes niveles. Los puedo certificar en todo eso. Sí. Y también le incluye una parte de, de Reiki animal. Qué lindo. Por favor, cuéntanos un poquito más de eso. Ahí sí que estamos entrando en un mundo de sensibilidad, es muy diferente a lo que comúnmente se escucha, ¿de qué se trata? Requi Animal eh, se enfoca en que hay un eh, bueno, lo mismo tienen los mismos cantidades, los, los chakras son los centros de energía que tenemos nosotros ya y tienen la misma cantidad de chakras excepto por uno, ellos tienen uno extra la mayoría de los animales, especialmente los cuadrúpedos que está como a nivel de, de, de la axila nuestra sería por así decirlo que es un, un, un chakra que, que se conecta mucho con la parte emocional, amorosa de ellos. Y se les enseña a hacer lo mismo, también se les enseña a, a, a manejar también el animal, porque el animal no es que tú digas, siéntese ahí y quédese quieto, tú tienes que empezar a, a quetar el animal de una forma emocional, porque el, el lenguaje de, del animal eh, va en este orden, va emoción, movimiento, tono y palabra último. O sea, primero es la emoción, después el movimiento, después eh, la palabra, o sea, después la, eh, el tono y último la palabra. Entonces se les enseña a que tú manejes tus emociones para poder aquetar al animal, para que se, se quede quieto, y de ahí tú puedes empezar a hacer reiki en los diferentes eh, chakras que hay. Qué lindo, qué lindo hermano mío, porque yo creo tú debes de tener un diagnóstico respecto a cómo se ha estado tradicionalmente domando a los animales, sobre todo a los caballos, eh, a, la, a la chilena, a la española, todo esto de más encima del rodeo. Cuéntanos un poquito qué es lo que hay detrás de aquello que estamos errando los seres humanos. Mira, si vemos la, eh, eh, eh, por dice, la tendencia paradigmática de diferentes tiempos, al principio era el ser humano nació para dominar la naturaleza y se ven las evoluciones de que los dibujos, el arte, se ve el ser humano y la naturaleza como abajo. Después llega un momento en que, en que, en que ya se tenía que conocer la naturaleza, domar, también le ponían ahí, por, igual empezar a conocer un poco. Yo creo que aún no hemos cambiado en ese paradigma, Estamos como, como que todavía quedan eh, restos de, de, del, del paradigma de que estamos acá para dominar la naturaleza, y, y cuando tú le preguntas a alguien eh, Voy al punto tuyo espérate. Cuando tú sí, le preguntas vale, a alguien eh, ¿A ti te gustan los animales? Sí ¿Y te gusta la naturaleza? Sí ¿Y quieres cuidar a la naturaleza? Sí eh, Y todos hablan de la naturaleza Como algo que está allá Y los animales son ellos Y claro. después yo le muestro el, el erróneo dibujo de la evolución lineal Y simplemente circular Donde nosotros estamos en el perímetro O el círculo y que todo otro animal evolucionado está, está ahí. O sea, la vaca, el caballo, el árbol, el pasto que está ahí. Llegaron a su cúspide de evolución junto con nosotros al momento. Y le muestro eso y digo, ¿eres parte de o no? Y, wow se dan cuenta que son parte de. Entonces, no, no es que estén allá y acá nosotros. Y yo creo que eso es lo que hay que empezar a cambiar. Porque uh, a los estudiantes de técnico veterinario yo les digo, mira, si no es todo fórmulas, dosis y todo eso sino también tú tienes que adoptar una cierta filosofía y la filosofía se involucra en cómo tú vas a cambiar ese paradigma para ver a un animal entonces tú cambias esa filosofía de que wow, son mis hermanos son, son mi, mi, mis congéneres mis hermanos que están en ese margen de evolución junto conmigo obvio que, que va, van a haber diferentes eh, formas de, de, de tratar y ver al animal y yo creo que estamos en eso y, y es cosa de educación Pero también la educación tiene una resistencia Y de cultura Yo, ¿no? Entonces Tú ya estás viendo el animal Ya no como Un hermano menor Como suele también llamarse Sino que quizás Con tus experiencias, porque te he visto Por ejemplo trabajando con focas Con también pingüinos Con caballos Ni hablar, eres un amante de los perros Pero a rabiar. <risa> eh, ¿Ya quizás los ven como maestros? Es que mira, también yo cuando les digo el, la, la idea de, del liderazgo, que el, el ser humano debe liderar al perro, al animal o al caballo. Y yo digo, sí, pero ¿sabes lo que es liderazgo correcto? El liderazgo correcto es saber cuándo ellos guían o cuándo tú guías. Entonces el maestro que existe en el animal a momentos nos guía a nosotros hay que saber escuchar. Y nos escuche con oídos, no se con visión ni lenguaje, sino nos escucha con sentimientos. Y eh, de repente nosotros tenemos que hacer ciertos guías o maestros para ellos. Entonces, es, eh, es un liderazgo tipo Mandela, es saber cuándo delegar y cuándo tomar, eh, es saber que si ellos están bien, tú estás bien, un Ubuntu, ¿me ¿entiendes? Eso, eso es el liderazgo de relación armoniosa con otro ser y un animal. Qué lindo, qué lindo. El otro día estaba yo justamente con nuestro querido amigo Dr. Fai, Cristian Contreras Radovich, nos estaba haciendo una, una clase magistral, un seminario sobre liderazgo, y nos hablaba del liderazgo transformacional. Ese líder que se sabe los nombres de cada uno, que busca como el Ubuntu, es como el uno para todos, todos para uno, uh -huh. ¿Te, te, ¿te parece bien ese concepto de líder transformacional en contraposición con, hay otros conceptos, líder transaccional, yo te doy para que tú me des como el de los bonos, ¿ah? los presidentes que hemos tenido últimamente en Chile, o ni hablar, el líder democrático que bueno, te hace participar pero no necesariamente sabes para dónde vamos, ¿crees en algún concepto más que otro? Eh, creo muchísimo y he llegado a través del contacto con los animales, he llegado a esa idea de el de, de, de liderazgo, yo le llamo de liderazgo compartido, así para decir, saber, saber cuándo te toca a ti y cuándo a mí. Hay ciertas a, a, habilidades que, que, que tiene un animal que no tenemos nosotros y él, ellos te lideran con eso y ahí tú te entregas. Hay ciertas que nosotros tenemos, que ellos no tienen y ellos se entreguen. Entonces creo que se necesita un poco de... ...de humildad para poder entregarse de esa forma... Eh, ...un poco también de disolver ese ego... ...y darse cuenta que eres una unicidad con otros seres... ...incluyendo hasta árboles, plantas... ...y entregarse de esa forma... Eh, ...y creo mucho en, en eso, es... Eh, ...es un... ...una, una especie de... Que ...si se viera de afuera es como que se preguntaran... ...bueno, ¿y quién es el líder acá? Y si alguien lo ve de afuera, ¿quién es, quién es el líder aquí?... Bueno, lo somos todos, pero cada uno va liderando de acuerdo a su momento y a su habilidad, porque así crece en comunidad el grupo. Qué interesante. Hay una frase por ahí que está dando vuelta en algún meme que en comparación con los animales o, por ejemplo, los lobos, el ser humano nunca pondría a un imbécil liderando la manada. Ah, es crudo el comentario, pero los lobos por lo general ¿verdad? ponen a los sabios al frente, y es eh, bastante lógico porque conocen mejor el terreno, conocen mejor los recorridos, entonces pueden guiar a los cachorros también a mejores sitios. Tenemos un video que me gustaría pedirle a nuestro querido radiocontrolador que lo vaya colocando respecto a un domador de caballos natural, y entre medio te cuento la anécdota de un gran amigo mío, Alex Hernández, extraordinario músico, ingeniero informático, que me dice mira, a mí como que los caballos no me compran, como que cuando estoy andando ellos van a comer pasto y yo no logro no logro guiarlos con las riendas ¿Qué, ¿Qué recomendación <ríe> tiene mientras vemos estas imágenes preciosas con estas personas que de repente suben un caballo y, y el caballo nada más avanza? <ríe> Mira, eh, no sé si tú tienes telepatía o qué Ricardo, <ríe> Pero de eso mismo he estado trabajando harto en eso, harto en eso, de lo que es la comunicación emocional. Es un lenguaje completamente, eh, no completamente, pero un lenguaje eh, no muy usado por nosotros, a pesar de que es lo que llevamos innato y la comunicación con un caballo, especialmente los caballos, son muy sensibles a las emociones. Eh, y ahí por lo que veo con ese video, que también lo he usado harto yo ese video para explicar. Eh, esto es una cosa que tú tienes eh, en nuestra mente nosotros como seres humanos tenemos un nivel de pensamiento, mira aquí voy a poner a un lado <ríe> un nivel de pensamiento que digamos de 1 a 10, tenemos un nivel de, de, de, de pensamientos dando en nuestra cabeza, digamos que llega a un nivel 7 u 8 por así decirlo, estamos ahí y el animal está a un nivel 5 eh, no vamos a poder hacer una conexión con ese animal eh, no vamos a escuchar emocionalmente a ese animal así que no con tanto pensamiento en nuestra cabeza nos escuchamos a nosotros mismos solamente. Pero si tú aprendes a bajar ese nivel de pensamiento, todos los pensamientos que dan vuelta en tu cabeza, no significa borrarlos, pero bajarlos y llegar al mismo nivel que el animal, en este caso el caballo, o más abajo de eso, eh, ahí escuchas al otro. Y primero parte una especie de te escucho. Y después, cuando estás escuchándolo a ese nivel, empiezas tú a pasar emociones y formular estas imágenes si lo he visto ahí te voy a después mandar uno por interno uno que eh, se sube a alguien a un caballo sin rienda sin nada y una persona le pide al público que escriba diferentes lugares a donde quieran que vaya el caballo y él le dice a la persona que no se mueva simplemente se imagine una línea y el caballo va a esos lugares Además, lo hemos probado con los perritos acá y con mis estudiantes también ahí oh. eh, del instituto. También lo hemos probado y, y vieran las caras, se mueren. así No, sí, esto es magia, esto es magia. Pero lo que pasa es que tú, como te digo, para comunicarte, bajas tu nivel de pensamiento, conectas y después simplemente eh, transmites a través de emociones, transmites con emoción. Cada cosa que nosotros hacemos tiene una emoción. Si tú te imaginas yendo al supermercado, te imaginas unas rutas y una ruta para llegar al supermercado y tienes una emoción aunque sea sutil con respecto de cómo se sentirá ir al supermercado a comprar, entonces eso lo empiezan a captar y empieza a ser una cosa casi telepática y, y de eso estoy comenzando a hacer un taller de eso, de eso mismo, así que. ¡Qué espectacular! Si te das cuenta, este video mostraba a un ser humano dando vuelta al caballito. Si lo podemos poner de nuevo, Diego, por favor. Se acuesta en, el estómago. Se acuesta en el estómago del, del caballo. Esto mucha gente debe decir, Dios mío, imagínense hacer algo así. ¿Cómo no van a tener sustos de que se encabrite y pegue una patada? Pero por mm. Dios que se nota. Primero este ser humano está ahí a pata pelada, a torso absolutamente desnudo. Entonces, tocando la piel del caballo, sintiendo corazón a corazón, ahí está la conexión de la naturaleza, por Dios. ¡Qué lindo, qué lindo! Pero Quiero sí. ver a los animales así, de, de, de encariñados con nosotros. Cristian, ¿qué, ¿qué te hace sentir estas imágenes? No, a, a, para mí es, es, es algo fascinante. Mira, hay, allá donde trabajo hay un caballito y lo voy a ver todos los días que voy para allá. Y... Y me da besitos, se me acerca, todo, y, y yo me acerco a él. Y cuando le, le pregunto a las personas de ahí, oye, ¿me puedo entrar yo a estar con el caballo, con ese caballo? Y no, si se muerde. Y eso es, ¿en serio? O sea, no, no, no, no, no creo, no sé, ¿se, está hablando del mismo caballo, ¿qué? Eh, y, y, y es porque eh, es algo que todos tenemos, que solamente tenemos que recordar. Si esto en, en eh, las técnicas etológicas, en el en, en entrenamiento, es nuevo. Salió como técnica en el 2017 y hay una investigación del 2019 recién. Pero justo el video apunta algo muy interesante y que yo les decía a todo el mundo. Esto es algo que sabían eh, los indígenas con sus caballos mucho antes, atrás. Ellos sabían. Sabían que esa conexión iba de esa forma. Eh, que, en, que en realidad ahora está usando el mindfulness para poder conectarse pero ellos lo sabían naturalmente, no le llamaban mindfulness ni nada sino estaban su nivel de pensamiento y conectaban emocionalmente no ya físicamente ni lingüísticamente sino emocionalmente, emoción con emoción conectaban con, con el animal ¡Qué hermoso! Yo de verdad con esto imagino, visualizo una humanidad en armonía con el mundo animal si nosotros hemos tenido la habilidad, por ejemplo, de que un águila aterrice en tu brazo, como de repente hemos podido ver, imagínate la comunicación armónica que podemos desarrollar, por favor. ¿Has leído por ahí, o, o tú con tu experiencia, visualizas cómo sería un modelo de vida social en armonía con la naturaleza? Si me pudieses describir cómo sería nuestra relación con, los, con las vacas, con los caballos, con las aves al estilo de San Francisco así, ¿cómo sería un poquito tu utopía? O, pero tú ya lo estás viviendo, ni siquiera es una utopía. La relación que yo veo, eh, y, y, y, y repito un poco esto, es eh, lo que decían los pueblos originarios, que se dieron cuenta, cientos de años atrás, como que se hubieran adelantado, sabían que, que si con nosotros seguíamos como estábamos, y en esa época éramos rudimentarios aún, o sea, habían carretas y caballos, no habían automóviles y nada de eso. Si seguíamos así, íbamos a romper el equilibrio, el balance con la naturaleza. Eh, y ellos lo vieron venir. Entonces, eh, la relación que yo veo es que ellos tenían una relación, literalmente una relación en la cual tomaban y daban de la naturaleza en su medida justa y dejaban que la naturaleza tomara y les diera también a ellos de esa misma forma. Era una relación simbiótica, por así decirlo. Y yo viendo algo así, me imagino una utopía, no podría decir con cero contaminación, pero yo diría que con muy poca contaminación, casi nada, yéndose hacia, hacia, hacia, hacia, al cero, llegando al cero, casi muy poco. Eh, y la contaminación que habría yo creo que sería eh, manejable por la misma naturaleza para renovarse. Claro. Eh, también lo que está afuera está adentro, también vería menor contaminación de pensamiento, eh, una mayor, eh, quizás creando nuevos sentidos en el ser humano, tanto como en los animales, no ya los que tenemos comunes y corrientes, los cuales estamos acostumbrados. Fantástico, querido mío. Tenemos a Ramil, un gran amigo que ya está conectado. A ver si nos escucha y puede encender su micrófono, su cámara, para que entre en el diálogo. Ramil eh, está en el mundo, por ejemplo, de la astronomía, de la astrología. Entonces sería rico combinar estas temáticas. Sin wow. embargo, cuéntanos un poquito más, Cristian, ¿dónde se te encuentra en el Duoc? Porque qué entretenido es incluso poder ir como oyente a una de tus clases. Mira, eh, estoy en las clases eh, teóricas allá en el Duoc de Puente Alto eh, y en las prácticas estoy en el Duoc de Pirque, donde están todos los animalitos. Y para ir, sí, igual me tendrían que contactar Y yo tendría que gestionarlo Y pueden ir como oyentes a las clases hacemos Las clases prácticas son muy entretenidas Ahí en Pirque con los animalitos Caballitos, ovejas, de todo ahí Y para contactarme Lo pueden hacer a través de redes sociales En Animal Consultores En, en Instagram es lo, lo más común Así que ahí me podrían contactar Fantástico, compadrazo Qué lindo, qué lindo Y... Cuéntanos un poquito más, tú siempre estás, el Duop de Puente Alto, a pasos del metro en las Mercedes, como referencia, nos indican aquí Exacto. por interno. Uh -huh. Siempre me, me, me comentas que te gusta a ti estar, digamos, evolucionando o poniéndote desafíos. Y lo que me encanta es que puedes ir desde la pintura hasta el buceo, el paracaidismo. Es sabido <risas> que estás ahora indagando en la música... Cuéntanos un poquito cómo va eso. Sí, sí. Eh, yo, eh, mira, eh, siempre cuando tú me dices, Cristian, tú haces tantas cosas, pero tú eres como yo. Porque estamos con cosas. <risa> <risa> eh, y la gente me dice, haces tantas cosas. Eh, es porque creo que en el, eh, en el hombre antaño, que hacíamos mil y una cosas eh, y no era raro. Ahora hacemos más de tres y es raro. ¿entiendes? Entonces... Eh, en la música, ahí he estado aprendiendo a tocar eh, duduk, no sé si los conoces, un instrumento de 4000 años de antigüedad armenio. Claro. Y, y es como una flauta, pero es una de las flautas más difíciles de tocar en lo que me metí, <ríe> pero es muy, muy hermoso el duduk. Y no es el digiridú, es duduk, ¿ya? Yeah. Y también estoy con el bajo, el bajo que he estado retomando últimamente, el bajo. Eh, además de la armónica porque la armónica ahí eh, ahí somos hermanos de armónica <risa> porque claro. ayudaste con la armónica eso, así que con la armónica y con el bajo y creo que que sí también todo esto se relaciona ¿eh? así cuando pregunto a los estudiantes de, de ahí le digo a ver le puesto que aquí, aquí alguien toca un instrumento musical y les voy a decir que en esta sala hay más de tres personas que toquen instrumento musical y levantan la mano y hay como seis y aunque no significa que lo toquen bien o mal, pero que yo creo que tiene mucho que ver la música con la sensibilidad. Okay. para estar con animales hay que estar en sensibilidad. Qué lindo, qué lindo. Me, me encanta. De alguna manera estás ido especializando en el mundo animal, mucho más que otro, con las tremendas eh, habilidades que tienes, porque también eres terapeuta con los seres humanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me ha tocado muy raro, esto es como chiste sí, muy raro que voy a ver el perrito de alguien y después buscan un terapeuta, habrá algo y, y llegan acá al, al centro que tenemos acá y la, lo atienden, ¿Tú, tú, tú viste a mi perro <risa> <risa> espectacular pero ahí yo digo si sí, una cosa tiene que ver con la otra si sí, se relaciona, si sí, es una comunicación emocional es algo que va más allá de lo que se ve es, es un sustrato ¿no? Entonces, no y lo entienden después y dicen oye verdad, increíble, sí yo voy al psicólogo de mi perro. <risas> sí, extraordinario, extraordinario. Qué lindo. Eh, También has estado viajando últimamente. No sé si alguna reflexión respecto a lo que has observado en otras sociedades. Estuviste por Estados Unidos. ¿Cómo está la sociedad americana? ¿Cómo lo olfateaste? ¿Cómo la ves? Siempre uno aprende ¿eh? cuando uno viaja. Eh, lo que me gusta de allá de Estados Unidos es que, por ejemplo, los animales son sujetos de derecho. No sé si tú sabes la diferencia entre eso. Mm, por favor, explica: no. Que en Chile los animales no son sujetos de derecho, o sea, no tienen derechos. Ya. No tienen derechos. Eh, entonces no hay ley que se le pueda aplicar a ellos, porque como no son sujetos de derecho, vuelan por ahí. ¿no? ¿Me entiendes? Pero el. Eh, el, eh, en Estados Unidos son sujetos de derecho, por lo tanto puede existir una policía que regule, hay leyes que hagan cumplir las eh, eh, lo, que se, lo que se estipula por el judicial y todo eso, entonces eso es una de las cosas que me gusta, ahora Estados Unidos siendo todo un mundo 420, o sea, 420 millones eh, hay diferentes lugares ¿me entiendes? Hay, hay estados que protegen más, que cuidan más otros menos, hay toda una variedad ¿me entiendes? Le vamos dando la bienvenida a Ramil y también a otro gran amigo mío, que es el DJ Gonzalo Schaffer. ¿Cómo estás, Ramil? ¿Se escucha bien? Bienvenido. Un placer realmente compartir contigo, Ricardo, y me interesa muchísimo a este invitado que tienes, que es Cristian, que no tenía el placer de conocerlo, pero todo lo que él entrega su enseñanza es muy interesante, verdaderamente, se da, me doy cuenta que es una persona en un gran desarrollo espiritual, personal ese desarrollo del mundo interno al cual yo también me dedico a guiar a las personas también para su encuentro íntimo para que puedan lograr la expresión de su alma, así como lo haces tú Ricardo, con tu armónica con tu arte entonces eh, hay que ayudar a las personas eh, el, el, ¿Cómo se llama el Dalai Lama? Hablaba de compasión, pero no es cuestión de sentir compasividad, sino que ponerse en el alma del otro para sentir igual, poder ayudar al otro y sentir esa gratitud de haber hecho algo por otro. Eso es lo más maravilloso que yo, ese es mi trabajo, entre comillas, trabajo, porque eh, es lo más lindo, es lo que amo. Así te cuento. Grande, Ramil, gracias, gracias por aceptar esta invitación. Has hecho un resumen también de lo que te dedicas, entonces aprovecho de darle la bienvenida a nuestro otro invitado, Gonzalo Schaffer Canobra. Querido Gonzalo, ¿cómo se escucha? Cuéntanos un poquito más de ti, ¿a qué te dedicas? Querido Ricardo, muchas gracias por la invitación, realmente un honor estar contigo acá y con todos los otros invitados y y bueno, para los amigos que no me conocen, yo soy productor de música electrónica desde hace aproximadamente ocho años, y bueno, hemos estado haciendo comunidad con Ricardo, hemos estado intercambiando ideas también, y hemos estado compartiendo mucho en el último año, así que nada, gratamente feliz de estar aquí hoy. Muy bienvenido, querido, así lo ven, damas y caballeros, se está conectando aquí, la psicología, ¿verdad?, con la madre naturaleza, con el mundo animal, la música electrónica, ...y también la astrología... ...Ramil... ...¿dónde crees tú que está el punto de conexión... ...el eje temático... ...que nos conecta aquí entre los cuatro? <risa> Sin ninguna duda es el alma... ...estamos en, una, en un mismo tono vibratorio en este momento... ...y por eso mismo que nos permitimos... ...somos gente afines... ...en realidad somos el uno por millón... <risa> No es que seamos tan exclusivos, pero por ahí decían... Muchos serán los llamados. ¿ya? Y resulta que eh, el alma nuestra tiene un tono vibratorio. Y es muy fácil sentir a la persona que está en nuestro tono vibratorio... Porque eh, hay un eco igual que en el diapasón. ¿ya? Entonces nos permitimos así comunicarnos. Yo tengo algunas facultades psíquicas realmente... Eh, que me permiten tener un conocimiento de las personas a veces sin necesidad de, de tocarlas me sucede en la consulta las personas se sientan frente a mi escritorio converso con ellos un par de palabras y ya estoy muy en contacto con ellos y realmente eh, es esa sintonía, tú puedes meterte en la otra persona verdaderamente ¿ya? ahora, esto también lo sienten nuestras mascotas nuestros animalitos ellos también sienten ese tono vibratorio que tú tienes. Y ellos pueden percibir cuando tú estás de buen humor o, o con tristeza. Y me doy cuenta, por ejemplo, como pasan por debajo, por, estás sentado y pasa por debajo de tus piernas, en fin. Eh, esto también se desarrolla. Tú puedes cultivarlo. Es un trabajo permanente. Pero el trabajo permanente significa práctica, práctica, práctica, práctica. Porque es la única forma realmente de, de tú ponerlo en campaña siempre. No es un esfuerzo de un día. Lo que, lo que sí es bueno es que esto es acumulativo. Tú vas acumulando esta energía ya, y te vas convirtiendo en, entre en, comillas, como en un mago. El hombre que es capaz de hacer que las cosas dejen de ser lo que son y se conviertan en lo que uno quiere que sean. Así me identifican algunos. ¿Qué porque, que... porque precisamente... Eh, uno puede transferir, recuerda que tus manos transfieren esa energía, también lo transfieres desde tu cuerpo. Como decía, eh, ¿cómo se llama, Cristian? Eh, tú tienes tus chakras y esos se ponen en sintonía frente a la persona que tú tienes. Bueno, no te quiero quitar tanto tiempo. Me encanta, me encanta, mi querido Ramil, y te paso la palabra a ti, Cristian. Respecto a los animales, se dice que, por ejemplo, los gatos, cuando están alrededor de uno, cuando se suben a nuestros cuerpos, nos equilibran nuestras energías. Eh, el artista nacional Alejandro Jodorowsky ha hablado bastante al respecto de esto en sus libros. ¿Qué hay de aquello, Cristian? Tú que has estado indagando mucho más en el mundo animal, ¿nos perciben con mayor profundidad? Por supuesto, por supuesto. Mira, a propósito de animal, si escuchan perritos ladrando atrás porque yo estoy rodeado de animales. <risa> <risa> Así que si escuchan algún perrito es, es que eso. O sea, justo hablamos de animal y empiezan los perritos a ladrar. <risa> Mira, eh, sí, eh, lo que pasa es que el lenguaje de la emoción es el primer lenguaje que genera eh, cuando estábamos convirtiéndonos todos, incluyendo eh, perritos, gatos... Todos los mamíferos empezábamos a, a, a nacer, a ser proto mamíferos. El primer lenguaje que tuvimos es el de la emoción, y es un lenguaje muy, muy, muy eh, ajeno, por así decirlo, hoy en día, aún que así permanece vivo dentro de nosotros, que hay que despertar. Entonces, cuando estamos en contacto con un animal, él no tiene ese lenguaje hablado que tenemos nosotros. Y empieza a comunicarse, si tú, tú, obvio, como dice ahí, te echas, te acuestas, y viene el gatito, se echa arriba tuyo, tú, tú al echarte y acostarte, ya te pones en un estado de relajación, porque tu cuerpo es el que mantiene la presencia, a donde vayamos eh, y a donde estemos, el que esté presente ahí en el ahora va a ser en nuestro cuerpo, y si tu cuerpo está en estado de presencia, empiezas tú a recordar ese lenguaje emocional, y el animal actúa como un catalizador de ese lenguaje, ¿me entiendes? O sea, empieza a, a, a, a llevarte y a conectarte cada vez más, el gato con su ronroneo que te acurruca, ¿me entiendes? Por así decirlo. Eh, entonces, eh, recordamos aquello, que cuando, cuando estaba nuestro cerebro límbico formándose, eh, era lo que único que teníamos del lenguaje de comunicación, eran emociones. Después generamos esto que estamos haciendo aquí ahora, y quizás eh, tanto usar esto nos olvidamos de lo otro ¿entende? entonces eh, eh, es algo que está en nosotros y el animal lo despierta lo va despertando despertando y eh, cuando despierta yo creo que aquí todos eh, los que estamos acá en, en el programa hemos sentido ese, ese toque de despertar cuando se despierta ya sea a través de un animal meditación u otra forma cuando se despierta eh, es una sensación maravillosa es una sensación de unicidad con, con todo y con todos y, eh, eh, eso es lo que que me, me encanta de esto sí. a nosotros también nos encanta querido mío y le pasamos la palabra entonces a Gonzalo Schaffer quien desde la música nos puede comentar cómo nos envuelve toda esta temática con la música mi querido Gonzalo tú que haces bailar a la gallada tú que también sabes cómo se transmutan las energías los estados emocionales con la música ¿Qué, qué merece alguna reflexión toda esta temática Sí, totalmente querido Ricardo, estaba con mucha atención escuchando aquí a, a los queridos amigos y, y bueno, es muy importante porque la música en sí te transmite y también cuando, por ejemplo, estamos en masa escuchando, hace que la misma sensación de conexión nos llegue a todos y finalmente formamos como una comunidad a través de, de esa sensación de sentir. Pasa mucho también que como artistas... Eh, Buscamos la sensación de querer transmitir un mensaje a través de nuestra música, como tú bien lo sabes, eres músico también, y, y buscamos una, una cosa que pueda transmitir a las personas ese estado anímico quizás, de, de hacerlos bailar, como decías tú, otros momentos de hacerlos meditar, o de hacerlos pensar, por ejemplo, cuando tú ves eh, música para concentrarse, ves que están en 432 hercios, y eso ya tiene un tema de de poder meditar en cierto aspecto, en cierta frecuencia, entonces siento que cuando nos conectamos todos a través de la música, vibramos en la misma frecuencia. Eso, me encanta, me encanta cómo lo explicas, y está creciendo mucho el rating, les comento los tres, estamos teniendo pero una gran cantidad de saludos de nuestros auditores por escrito, Mauricio Magaña, saludos y bendiciones, nos dice, Colorina Mil Colores, Capo Los Tres, Saludos a Cristian Cristi y a Richie. También Rosita Serrano dice: Ramil, me encanta tu voz. Ay, ay, ay, Ramil, mira cómo estás llegando. <risa> Muy agradecido por ella también. Qué, qué ganas, Ramil, de, de, de entender cómo esto de. Gracias por los saludos también. Por favor. Hay un que... tema que ustedes están tratando todos al mismo tiempo y que lo han repetido: es la palabra emoción. Mm. ¿Cierto? Yo que me considero un experto en magia, resulta que la magia realmente no funciona sin emoción. Y sí. la emoción tú la transmites con el sonido principalmente, lógicamente también con una actitud. Pero la magia tiene obligadamente que llevar una acción. E incluso un golpe sobre la mesa mientras tú decretas y dices, cúmplase, hágase, porque yo lo ordeno, perdón. No es que seamos tan capos y que tengamos tanto poder. Sí lo tenemos. Dentro de nosotros está el yo soy. Y ese yo soy, cuando tú te sintonizas con aquello, tú eh, vas a poder hacer que las cosas, como dije, que las cosas dejen de ser lo que son y se conviertan en lo que tú quieres que sean. La magia es muy simple. Mira, un minuto nada más. Cuando yo hago ayuda a las personas, utilizo los arcanos mayores del tarot egipcio. Creé un método que me costó dos años y medio para llegar a la, a, a la sintonía con las cartas, pero yo le paso las cartas a la persona y la persona las baraja y yo le digo pregúntele a usted a las cartas qué le están diciendo. Hago que se siente emocionada, la toma en sus manos, le digo apriétela, barájela, concéntrese y ponga aquí y saque siete cartas. Tengo una guía aquí al lado donde le digo qué significa cada carta. Y siempre las cartas le contestan exactamente lo que esa persona necesita como consejo. Es decir, su subconsciente le está hablando y le está diciendo, ¿para dónde va la cosa? Si es, así de simple. es así de simple, amigo. Me encanta, ¿verdad? me encanta. ¿Verdad, Cristian? Tú que has estado también en terapias de constelaciones familiares, de entender cómo el subconsciente habla. Es notable lo que Ramil nos comenta, ¿verdad? Es posible, es posible tener un diálogo, como diría Carl Jung, con ese, ese subconsciente colectivo también. Sí, sí, sí mira, eh, yo, yo he participado en las terapias, no las hago esas, pero he participado en terapias de, de constelación familiar y... Y Resuelvo un poquitito aquí porque me sorprendió mucho lo que dijo Remy, eh, que cuando estaba hablando Gonzalo, yo le iba a decir a Gonzalo que yo siempre equiparo la música con lo más cercano que hay a la magia, porque alguien está allá, allá, y te hace sentir algo acá sin tocarte. Entonces, siempre digo, es magia, es como que tomar una varita mágica, pero en vez de ¿verdad? varita mágica son los instrumento, hace algo allá y te hace emocionar acá, sin tocarte, por dentro, ¿me entiendes? Entonces, justo cuando Remy dijo eso de la magia, me, me llamó la atención y me reía, porque eh, la música es magia, entonces, eh, es un paréntesis que digo, ya... Y con respecto al, al, al, al inconsciente, subconsciente, depende ahí como se le diga. Eh, eh, siempre cuando, por ejemplo, lo pongo en todas palabras simples, yo creo que he dicho este ejemplo otra vez contigo también, eh, Ricardo, que eh, le digo a, a, a mis estudiantes... Mira, si tú puedes eh, contactarte con otro ser, en este caso estamos hablando de animales porque hago, hago clases de eso, te puedes contactar con otro ser a través de entrenamiento, darle una recompensa, que haga todo correcto, pero también te puedes contactar de otra forma. Y cómo te puedes contactar de otra forma es eh, a través de este subconsciente inconsciente, que es una parte más, más interna. Y me dicen, ¿cómo y esto sirve? ¿Cómo no lo hacemos eso con un perro? ¿Y cómo lo hacemos con un caballo? Y de, mira, si tú aprendes eso, te va a servir para un perro, caballo, iguana, lo que sea. Porque, les digo, tú... Eh, y aquí hago un experimento con ustedes. ¿sabes? A ver, Ricardo, ¿tú tomas café, Ricardo? No. No tomas café. Tomas, eh, a ver, ¿quién toma café de aquí que estamos hablando? A ver, ya, Gonzalo y, y Remi, ya. Gonzalo, Raminin. ¿tomas café tú? Sí, bien seguido. ¿Qué, ¿Cuál te gusta? El Nescafé. ¿El Nescafé así puro nomás, sin leche? Sí, solito. Solito. ¿Y Remy, tú lo tomas diferente con algo? Yo tomo café con miel. Tomo ¿Café, café con ¿Miel? miel? Sí, me encanta. Entonces, es, es reconfortante y, te, y lo tomo en la mañana. Entonces, perfecto, perfecto. A mí también me encanta el café mucho con miel, así que... Mira, el café con miel y el café puro, ¿tienen diferente sabor? Sí. Por supuesto. Claro. ¿Pero qué Por contienen supuesto. ambos? ¿Cómo? ¿Pero qué contienen ambos? Café. café. Con los, Entonces. Claro, cafeína. Ahí, ahí voy con eso, con, lo, con los estudiantes. Les digo, especies son especies, son los sabores, pero el sustrato es el subconsciente e inconsciente. Y digamos oh, yeah. a uno que es colectivo y contenemos todo lo mismo. Entonces, si tú aprendes a topar siquiera rozar eso, o con plenamente contactarte con eso, que requiere, y muy bien dicho, Remy, práctica, práctica, eh, ahí empiezas a poder eh, comunicarte con todo tipo de animal, y a través de la práctica, porque, por así decirlo, un buen, un buen practicante de cualquier disciplina filosófica, tú le preguntas, oye, ¿tú eres budista? Y dice, no, no, no, yo, yo practico budismo. Porque es práctica, es, es, es constante. Exacto. Y si practicas prácticas para llegar a ese sustrato, eh, sí, hay una conexión increíble. Y a veces la, la, la emoción de, de esta carcasa humana que tenemos, a veces cuando llegas a conectarte con eso, es muy fuerte. Y hay que empezar también a, a aprender a, a ampliar eh, la capacidad de sentir esa conexión con todo. Porque sentirla no es fácil. Y hay gente que incluso huye de aquello. Así que no sé si Remy nos podría colaborar más con eso también. Que... Oye, es una forma de vida. Tú estás entregando y enseñando una forma de vida. Y es una vida complementaria a todos tus cuerpos. Tú sabes que tenemos varios cuerpos y que están simultáneamente viviendo en otras dimensiones. Somos seres interdimensionales. Debemos alimentar cada uno de los cuerpos con lo que corresponde a cada uno también. Quizás tú, Cristian, mejor vas a ir diciendo cómo se alimentan los cuerpos. Pero resulta que esto tiene que ser permanente. Lógicamente que tú debes tener conciencia. Y conciencia no es una palabra de conciencia como la define la psicología. Conciencia es una energía que estamos imbuidos, metidos dentro de ella. Yo te aseguro que esta energía en unos años más va a ser medible te van a poner quizá un casco y te van a decir usted tiene tantos grados de conciencia porque la conciencia es una medida es una energía que vibra dentro de ti y tú captas perfectamente cuando hay una persona más menos con conciencia y también puedes ayudarla pero ¿qué es lo que ocurre? que lo contrario a la conciencia es el ser dormido el ser que está permanentemente enganchado en la televisión en los problemas políticos te digo en forma personal, yo no tengo televisor. No uso televisor. Bien hecho. ¿Ya? Yo tampoco. Yo Oye, tampoco tú. tengo televisor. Oye, solo o el sea, tema de conciencia a través de la música, en muchas partes eh, se está utilizando eh, la música subliminal. Que te un mensaje que tú no lo escuchas directamente, pero sí tu subconsciente. Entonces, por ejemplo, en... En Estados Unidos y en Europa se implementó mucho en los supermercados que te ponían música ambiental y contenía un mensaje subliminal que decía no robarás, no robarás. Y los robos disminuyeron en un 60%. Y así mismo hay eh, música subliminal para muchas cosas, cosas de buscar en internet para desarrollar más tu musculatura, tu cuerpo, para mejorar estados anímicos. Entonces es algo que no se desarrolla directamente, pero sí indirectamente y la música es una muy buena... Herramientas para poder hacerlo. Gonzalo bueno, que lindo. Les comento, siguen llegando, el rating está altísimo. ¿eh? Se nota que aquí las energías se suman. Alejandra Viera Bacuñán, excelente programa. Saludos a todos. Mauricio Magaña, yo vengo a sanar almas por herencia y destino. Renasco de eso, pero Dios, Padre, me devolvió el camino. Bendiciones. Ay, ay, ay, hay inspiración. Sí, ¿verdad? esta Qué lindo. Oye, Gonzalo. Sí. Eh, oye, gracias a todos los que nos mandaron. Saludos acá, muchas gracias. Y Gonzalo, yo, yo, yo te quería hacer una pregunta porque a mí me ha pasado con la música. Eh, yo, no, yo no toco muy bien, no toco muy bien, pero no toco para nadie más, en todo caso. No toco para mí. No. <risa> pero toco porque vibro y lo hago. Pero me ha pasado con la música que llega un momento en que, tal como tú dices, son vibraciones, esas vibraciones nos hacen vibrar por dentro y otras personas vibran con esas mismas vibraciones. Y llega un momento en que yo estoy eh, tratando de tocar algo, eh, pero después llega un momento en que eso que toco me está tocando a mí. ¿Te pasa a ti que de repente eres como, como que eres el tejedor y el tejido al mismo tiempo? Sí, es como que la, las fibras se unen entre sí en la misma música porque al final es como... Un que tú eres para la música y la música es para ti. Me pasa mucho, sobre todo cuando estoy en, en directo en los conciertos. Bueno, obviamente está todo preparado, pero te nace de tal manera que es la música la que viene hacia ti y tú la entregas a la música. Siento mucho eso. hermoso hermoso, ¿eh? sí. y y, y, Oye, y Gonzalo voy a agregar una, una cosa que, que la encuentro muy maravillosa y me la enseñó mi querido amigo Jean Michel hace unos meses cuando hablé con él. Y es que la música tiene... Algo muy simple, que por ejemplo Podemos tomar todo el mismo instrumento Con el mismo sonido Y cada instrumento va a tener las 12 notas Por ejemplo, una escala de piano Pero se la pasamos a cada persona Y cada persona va a hacer algo totalmente diferente Y es por eso que tenemos millones y millones de canciones Sin repetirse Qué lindo, ahí estamos Hablando de Jean-Michel Yarré Miren, Jean-Michel Yarré El gran musicazo Del cual ha construido una amistad Gonzalo Schaffer Hermano Gonzalo, una, una pregunta, algunos podrán creer que la música electrónica es un tanto fría en estas cosas, en comparación a la música orgánica, pero tú nos podrías quizás hacer una resignificación sobre aquello. Sí, totalmente, mira, lo que pasa es que se confunde mucho, sobre todo en estas partes, en Latinoamérica, en Chile... Eh, la música electrónica con el típico DJ que al final te pone un loop y hace bailar a la gente con un ritmo por 20 minutos, media hora, y es todo el rato lo mismo, y al final se provoca una frialdad. Pero cuando te metes en la música concreta que comenzó en los años 60, después se transformó en música experimental ya en los 70, te demuestra, por ejemplo, que puedes crear música con cualquier cosa, con grabaciones de sonidos de la calle, de la lluvia... Y asimismo, no se basa solo en notas, sino que se basa también en sonidos. Y son los sonidos los que transmiten la emoción a las personas. Entonces, no te basas solo en solfegio y en, y en notas, sino que ese sonido te transmite las emociones de, de, por ejemplo, imaginar un paisaje, una playa, o un vuelo, no sé, por así decírtelo. Pero la música electrónica es muy cálida, de todo depende de quién la haga y cómo lo reciban los oyentes, naturalmente, pero depende mucho del músico. Usted lo ha dicho, querido mío, qué hermosas palabras están confluyendo aquí como un tejido luminoso. Y quisiera pasarle la palabra a nuestro radiocontrolador Diego, que siempre aporta con una lúcida intervención. Nos está hablando ahora por interno sobre Evangelis. Adelante, Diego, por favor. Primero que todo agradecer a, a los tres invitados porque estaba atentamente escuchando, principalmente por el tema de los animales que... Es importante tener conciencia que... De hecho no conocía ese tipo de... De técnicas en los caballos. Así que quiero agradecer a, a Cristian por el video. Y también por el mensaje que ha dado. Eh, quiero tratar de formular una pregunta para los tres. Porque sabemos que... Se están viviendo tiempos difíciles en, en muchísimo sentido. Preguntarle a los tres, a Cristian, a, a Ramírez y a Gonzalo. Eh, ¿Qué necesita nosotros como seres humanos para estar en armonía con la naturaleza, ya sea con los animales o con o con la propia o con el propio medio ambiente que lamentablemente está viviendo un ciclo peligroso en distintas partes de, del planeta. Adelante, Cristian Mira eh, eh, Siempre yo creo que para estar en armonía con los animales, eh, y, y insisto, es volver a recordar, está dentro de nosotros, nosotros pertenecemos, aunque creamos que no estamos perteneciendo a eso, estamos en ambientes que no son naturales, yo diría eh, que es volver a, a, a de vez en cuando recordarnos esa naturaleza, eh, el otro día alguien me decía, oye, ¿por qué a los hombres les crece tanto el pelo de la barba? Les crece el pelo de todos lados, no sé, tienen tanto pelo, y las mujeres no tienen tanto pelo. Y yo le decía, bueno, es porque tienen las hormonas, pero las hormonas se desarrollaron de una forma evolutiva, eh, porque el hombre eh, tenía que pasar, eh, pero mucho tiempo al intemperie buscando ahí dónde cazar. Y me decían, ya, pero eso fue miles de años atrás. Pero yo le dije, fue el mismo homo sapiens que está aquí hablando conmigo, el que salía a cazar. Entonces... No hemos olvidado de, de, de, de exponernos un poco, se dice ahí, hay algo, y me voy a ir un poquito por, la, por las ramas ahí, se dice, se está comprobando que hay una célula, eh, una célula primordial, la cual tenía eh, moléculas chaperonas que cuidaban a esa célula del medio ambiente, el frío, la exposición a todos estos elementos que estábamos antiguamente, y esas chaperonas han desaparecido y por eso la célula se enferma, y por eso hay más enfermedades hoy en día, y se está yendo la salud. Bueno, eh, para volver a la pregunta, a volver a la naturaleza, a volver a, a esa armonía, yo creo que necesitamos de vez en cuando exponernos un poco a la misma naturaleza. O sea, salir a hacer un trekking, se hace calor, lo, lo aguantamos y llevamos agua. se hace frío, ya por último nos abrigamos, pero estamos ahí en esa exposición. Hay gente que ni siquiera se expone al sol. Eh, y ahora si tú haces una exposición consciente, tal como decía Remy ahí, usar la conciencia en que también cuando estás en ese momento en la naturaleza, empiezas a intentar sentirte parte de eh, tú no vas a querer dañar a alguien que es parte tuyo no vas a querer dañar a alguien que, que es como tu familia, tu hermano, y yo creo que se tiene que hacer eso a través de las emociones, más que el lenguaje, algo emocional lo que estábamos hablando acá, yo creo que eso sería un toque de eso, porque hay mil diurnos a otras formas muchas gracias, mil... por favor, muchas gracias Ramil, tienes la palabra Gracias. Mira, para estar en contacto con la naturaleza, previamente tú tienes que estar en contacto contigo en tu mundo interno. Tú debes crear primero un contacto con tu mundo interno. Tú debes ser capaz de todos los días decir, yo estoy aquí ahora. ¿Ves? Es decir, tienes que despertar. Mira, entendamos lo siguiente. No porque tenga los ojos cerrados una persona está durmiendo. Y, y tanto el, el, la persona está, puede estar eh, un sueño muy leve muy profundo hasta una catalepsia pues bien al contrario es lo mismo no porque tenga los ojos abiertos está despierto porque el, el, puede estar con los ojos abiertos y si tú andas por ahí en la calle te das cuenta que a una persona le puedes pasar la mano por la cara en delante y no se dio cuenta porque su mente y todo lo demás su cuerpo va en forma automática el grado de despertar te va a revelar una mayor sensibilidad y de esa manera te comunicas con tu naturaleza. Es más, todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de la naturaleza y por lo tanto tenemos que ser agradecidos y por lo tanto también devolverle la misma forma, no dañándola, cuidándola, siendo parte de ella, porque lo que hacemos a ella también nos lo hacemos a nosotros mismos. Y por extensión, vamos a decir que las mujeres son nuestra naturaleza. Mira, peor, el peor pecado que puedes tener es tener mujeres en contra. Porque eso, eso sí te, te condena. Así que eh, hay que estar en buena con ellas. Eh, ellas son las que te van a decir en un momento dado eh, bendiciones, o te amo, o te quiero, o, o simplemente un, que te vaya bien es. Qué bien dicho, qué bien dicho. Y ahora tiene la palabra mi querido Gonzalo. Bueno, oye, muy importante todo lo que estaban mencionando y también agregar de que es necesario creer en nosotros mismos que podemos hacer esos cambios y poder estar consciente para poder estar de la mano con la naturaleza. Algo muy importante que aprendí en la música es creer que lo puedes hacer e intentar hacerlo con esa convicción porque eso te va a generar un nivel de, de profundidad consciente que vas a decir, yo lo puedo hacer y vas a terminar haciéndolo, porque al final todos los humanos somos capaces de hacer lo que nos propongamos, y conectándonos, conectándonos con la naturaleza vamos a lograr mucho eh, poder estar de la mano con el, con el ambiente actualmente, que está tan difícil como era la pregunta aquí de, de nuestro querido Diego, que nos dijo... Eh, entonces eh, necesitamos tener esa, esa conexión básica para poder funcionar bien con todos los elementos que van en, en nuestro interior, porque no solo están en nuestro exterior están en nuestro interior y nuestra creación como artista viene desde nuestro interior para poder mostrarlo al mundo es lo que siento siempre grande, grande Gonzalo, oigan siguen llegando comentarios por ejemplo, Rosita Serrano nos dice, sublime sublime y nos pide que expliquemos lo que es sublime, por favor. Y nos dice, cariños hermosos, yo creo que aquí le entregamos la palabra a quien está representando la sabiduría en esas canitas que tiene en su barbita. Ramil, por favor. <risa> Ay, tanto halago, no me gusta. Oye, <risa> la sublimación te la voy a explicar de distintas maneras, ¿ya? es la transmutación fíjate que hay un elemento tan cercano a nosotros como el fuego el fuego tiene la capacidad de sublimación, de transmutación de convertir algo denso en algo muy sutil pues bien nuestros pensamientos debemos sublimarlos ¿qué es lo que significa eso? nosotros tenemos dentro de, de cada uno de nosotros muchos defectos pero la gente comienza a luchar y a pelear para vencer los defectos. No, no, no, no. Los defectos se vencen, se vencen desarrollando la virtud contraria. Ahí lo está sublimando. No. Quiero dejar de ser egoísta, quiero dejar de ser egoísta. No, comienza a preocuparte por los demás, comienza a entender a los demás, comienza a amar al resto y se acabó y muere el, el defecto de inanición porque lo, los defectos se alimentan de eso. Sublimación es precisamente convertir algo denso en algo muy sutil, pero con conciencia. Tú le das vida, y esa vida también te rebota y te llega a ti. A ver. Me encantó, me encantó. ¿Qué te parece a ti, Cristian? ¿Cómo podemos definir esto de lo sublime? <risa> Mira, eh, o sea, eh, no sé, ahí. yo creo que estamos todos sincronizados. Así, hoy día hubo algo, una sincronización muy potente, porque me daba cuenta cómo, cómo explicábamos y respondíamos las preguntas y complementábamos una con otra. Y, no sé, eh, algo está pasando maravilloso aquí. Lo que dijo Ramil me, me resuena mucho, que en realidad eh, es, por ejemplo, sublimar eh, lo sublime es, es, es algo que, que va de, de, esta parte, de esta parte interna que tenemos nosotros, que llega a ser incomprensible para la lógica que tenemos eh, día a día la cual se conecta con algo más allá, llámale universo, como le quieras llamar, que es mucho más incomprensible por algo, por lo tanto es eh, sublime, sublime entonces para sublimar tú empujas algo con, con lo que puedes entender, lo empujas hacia allá y después lo sueltas sin, sin, sin tener necesidad de entenderlo, a mí me ha tocado mucho que en procesos terapéuticos me dicen eh, yo quiero sanar esto, esto y esto otro, ya, es eh, muy bien, y quiero saber las causas de eso y para qué quieres saber las causas, para sanarlo pero no es necesario ese saberlo para sanarlo, porque ese espíritu, esa alma, eso que llevas adentro tú y que es incomprensible en, en cierta parte, comprendes un poco, pero no el total de eso se va a conectar con algo más allá, más incomprensible y puede ocurrir la, la sanación sin que tú sepas cómo y eso es sublimar, sublimación ¿me entiendes? Y, y, y, y va de, en ese orden o sea hay momentos que tú vas con una intención, pero deja que la mano grande, por así decirlo, deja que el universo haga su trabajo sin que tú tengas que poder explicarlo. Eso es sublimar, ¿entiendes? Qué buena, qué buena, hermanazo. ¿Y cómo podrías tú definir esto, Gonzalo? Lo sublime también lo debes de sentir cuando estás en tus conciertos de música electrónica. Sí, mira, totalmente. No solo en los conciertos parte mucho desde el estudio, porque cuando estoy en el estudio haciendo alguna música, por ejemplo, hace poco compuse un, un tema sobre una guerra, eh, basado en un sueño, y tengo que pensar yo, ¿cómo puedo llevar esto al espectador de una manera que él capte que mi música está basada en una guerra? Entonces ahí es donde lo que te mencionaba anteriormente, que lo hacemos a través del sonido, ya sea por ejemplo, para demostrar peligro, demostrar tensión, todo eso, pero esa es una parte, que es la parte de estudio, pero lo que tú me preguntabas sobre los conciertos, ahí, ahí cambia porque tengo que rearmarme totalmente desde cero, como hacer una creación nueva para un concierto, y tengo que unir, en el caso mío, tú sabes que me manejo mucho con visuales, los espectáculos con visuales son muy fuertes, Notables. y necesito unir esa música con algo visual significativo y relevante a lo que yo quiero expresar entonces eh, al expresar tú eso de una manera visual el espectador lo capta de otra manera porque se sumerge en eso y se sumerge en el mundo de tu música y lo, en lo que tú quieres expresar con imágenes y con sonidos entonces pienso que al final lo sumerges en una realidad virtual que es no tan lejos a la realidad que tenemos acá es que lo, lo vivimos diariamente que estamos expuestos a, a peligro, a cosas buenas entonces siento que lo sublime en, esa, en la música, en el ámbito de la música, va muy de la mano con hacer volar tu imaginación en esos aspectos. Y la ventaja de la música sin letra es que puedes crear tus propias películas en tu mente sin que nadie te esté diciendo lo que es. Maravilloso, maravilloso. No hay barreras en la creatividad. En palabras de Gonzalo Schaffer Canobra, que me consta, ¿eh? nos hace viajar con sus imágenes. Los invito a que por favor lo descubran a través de YouTube, etc. Y vamos cerrando... Este programa extraordinario que hemos tenido hoy en Vive la Mañana y quisiera que cada uno, por favor, me preguntan cómo se pueden conectar con ustedes. Me imagino tendrán una que otra vía de comunicación. Por favor, Cristian Ramil Gonzalo, ¿cómo se pueden conectar con ustedes los auditores? Bueno, conmigo a través de, del Instagram Animal Consultores eh, y tengo otro Instagram que es eh, fuego y hielo meditación. Wow. Así que, eh, Animal Consultores, eh, la parte más animal eh, y Fuego y Hielo Meditación es la, la parte de meditación. que hago? Es como el ying y el yang, pues el fuego y hielo. Eh, y en, en Spotify estoy saliendo en eh, Alma Animal Radio. Alma Animal Radio. De esas son las tres formas de contactarse con, conmigo. Qué belleza, qué belleza, por Dios, cuántos canales de comunicación. ¿Y cómo será con Ramil? Lo mío es más simple, ramil.cl, pueden buscarlo okay. en, en la web, y lo otro es el 99-230-60-63. Repito, 99-230-60-63. Ahí, si, si están interesados en conversación o en que yo les pueda ayudar en algo, bienvenidos sean. Gracias Ricardo por este lindo programa, Esta, con estos amigos que tienes tú, esto ha sido una clase magistral realmente. Gracias, <ríe> pues no. estoy súper agradecido. Encantado, por favor. Y Gonzalo, mira, te acaban de, de escribir un comentario directo a ti, ¿Sí? una persona que tiene un nombre en Mapungún. Ah, sí. Petru Huepul, sí. Petru Huepul, besitos Gonzalo, te digo. Mi querida Olivia que está ahí del otro lado mirando el programa, muchos saludos para ella. Uh. Oye, no, a mí me pueden encontrar por eh, todas las redes sociales, por Gonzalo Chefer Canobra, por YouTube por el mismo nombre, y también en Spotify pueden descubrir toda mi música y todos mi, mis álbumes ya publicados y singles, y también se viene nuevo material pronto, así que muy atentos y muy invitados todos. Grande, grande. Así un Acción... Por favor, Cristian. Mira. Yo estoy lanzando algo que es una meditación eh, mundial. Van a estar de Canadá, eh, va a estar eh, de, de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Hoy en la tarde eh, vamos a meditar junto a tu animal preferido o al lugar de la naturaleza preferida eh, por la paz, eh, por lo que está pasando en general. No solamente lo que vemos en las noticias por la paz. Y nos vamos a intentar comunicar a través de la naturaleza y el animal para comunicarnos con la energía de, de la Tierra, de la Madre Tierra, para, para que, que, que se armonice esto. No, no queremos llevar una sensación de qué horror eh, que esto no ocurra, sino entre más sumemos esta energía de que eh, la paz es un estado natural, eh, vamos a hacer eso. Y estoy lanzando eso justo hoy día en la tarde a las 8 eh, va, va a ser una cosa como, te voy a mandar el afiche porque eso, eso es una cosa como mundial el que se quiera se suma y va a estar ahí a esa hora todos conectados los que más se puedan, así que los invito a eso y lo otro que quería decir es que definitivamente me voy a contactar con Gonzalo y Remil porque me interesó muchísimo lo que decían y los voy a contactar después te pido los contactos Ricardo Pero... con mucho gusto Súmense a la Meditación por la Paz eh, con su animal preferido, caballo, árbol, lo que sea. Ya conéctense a través de eso para que seamos más y generemos mayor energía. Eso es lo que, que vamos a hacer. ¿bien? Qué hermoso, qué hermoso, amigos. Sin lugar a dudas, hemos aquí vibrado en alto. Tenemos entonces un martes esplendoroso por seguir viviendo. Y eso es, vive la mañana aquí con conexiones. De eso se trata Radio Rayán. Así que invitarlos a que nos conectemos próximamente en otro nuevo capítulo, y un gran beso, un gran beso y un abrazo <risa> radiante para cada uno muchas de ustedes. Gracias. Muchas gracias, eh, muchas muchas gracias. increíble todo lo que ha pasado aquí, me encanta. Extraordinario. Gracias, Vibra a la amigos. mañana. Gracias, pero no <risa> hoy. un saludo a todos. Saludos, saludos.